Ahí, y ahora ya empieza a grabar, sí. ahora cógeme a mí, cógeme a mí. Sí. ¿Eh? Bueno, pues dicen que todas las personas mayores que son dependientes. Yo me levanto por la mañana a las 7 y me voy y me saco a mi perro y después me arreglo y me voy a la piscina. Allí nado un poco y después vengo a casa y me hago mi casa, me hago mi comida y, y estoy contenta. Hay días que me salto, que no voy a la piscina y entonces salgo un rato a la calle para dar un paseo por la calle y estar viendo escaparates y tiendas y cosas. Si quiero comprarme algo me lo compro. Y vengo a casa a la una, me hago mi comida, como, y me echo un rato a ver la televisión para ver las novelas, que no son muy aficionadas a las novelas, pero esta vez me ha picado. Y y estoy contenta, me veo dos novelitas y después saco otra vez a mi perro y, y a lo mejor después me encuentro con una amiga y nos vamos a pintar mandalas porque a mí me gusta mucho pintar y me gusta hacer punto y, me gust y voy los martes a hacer bolillos y estoy muy contenta de mi vida. Soy muy activa y no me quedo nunca sola en casa. Siempre cuando me encuentro un poco triste me voy a la calle y allí soy la mujer más feliz de la tierra. Corta. Yeah.